Financieros, viceministra, buenos días. ¿Cómo está? Nos desinfectamos para que podamos claro mantenernos, que sí, Douglas, por supuesto, días. siempre con la seguridad. Y para un tema muy importante, viceministra, la pasada jornada se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno y también el autotransporte para la venta del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el SOAT, vigente para esta versión eh, edición 2021. Sí, ayer hicimos conocer a los. Um, representantes del autotransporte libre, eh, pues el, cuál había sido el estudio que se ha realizado, entendiendo las limitaciones que ha tenido el transporte para trabajar de manera normal, pero también eh, cuál podría ser lo que dé sustentabilidad ¿no? al hecho a Univida y también para que se pueda pagar los accidentes que han ido ocurriendo durante no solamente estos tres meses de la gestión 2021, sino en el 2020. Y lo que se les ha hecho conocer y se les ha planteado es que la posición que tenían algunas dirigentes del transporte era que, como no se había utilizado el SOAT del 2020, no había habido siniestros, no había habido accidentes, esta debería ampliarse hasta diciembre del 2021. Entonces nosotros hemos hecho los estudios, los a, análisis, la, el relevamiento de la información y hemos podido establecer que efectivamente en la época de la cuarentena hay una caída ¿no? en el tema de los siniestros. Sin embargo, apenas empiezan a salir abril del 2020 porque la cuarentena rígida ha durado más tres, máximo cuatro meses. Después ya ha empezado a funcionar el autotransporte. Y ahí tenemos ya una subida, ¿no? Tenemos 127 siniestros con 180 personas afectadas y ya a diciembre del 2020 tenemos 580 siniestros con 954 personas afectadas. Y lamentablemente en estos tres meses hemos tenido una siniestralidad, una cantidad de accidentes bastante elevada, ¿no? Entonces vemos que en de diciembre a marzo, ha habido un incremento en el número de siniestros de 3,146 casos de siniestros. que ha representado para Univida? A diciembre ya Univida había pagado, en, estamos hablando desde enero a diciembre, la gestión 2020, 74.5 millones de bolivianos. En estos últimos tres meses eso se ha incrementado en 23.6 millones. Estamos Hablando que ha habido un incremento en el número de accidentados de 2.876. ¿Cuánto ha representado en total en pago para Univida? 98.1 millones de bolivianos. Por tanto, el pensar que esto se puede ampliar a diciembre es imposible, no es sustentable, sería irresponsable por parte de nosotros dar, eh, eh, acceder a esta solicitud, porque obviamente no tendría la suficiente liquidez Univida, los suficientes recursos para coberturar este número, esta cantidad de accidentes que hemos tenido. No obstante, en consideración a las eh, limitaciones que ha tenido el transporte, la disminución de sus ingresos, hemos visto de que haya un análisis y que Univida sin perder, podamos ver, digamos, llegar a un equilibrio entre los ingresos y los gastos y hemos visto que es posible que en esta gestión se pague solamente por los ocho meses que restan y adicionalmente aquellas personas que paguen hasta el 30 de abril tengan una disminución del 5%. Entonces estamos hablando de que todas las personas que adquieran el SOA desde el día de hoy que ya se ha puesto a la venta hasta el 30 de abril van a gozar de una disminución del 38% sobre el precio del SOAT que se les ha cobrado el 2020. Eh, eh, ponte a pensar Douglas que el, cuando hay un incremento en el número de accidentes tú eres más riesgoso y por tanto la prima es mayor. Entonces si hubiera sido por ejemplo una empresa privada, ¿qué es lo que hubiera hecho? Hubiera subido la prima. En este caso se está manteniendo, solo está cobrando los ocho meses y además porque hay una responsabilidad. No queremos que haya ningún transportista o ninguna persona que tenga una movilidad que no tenga el, el, el respaldo de un seguro. Hemos dicho todos los que compren este su seguro hasta el 30 de abril para no quedar descoberturados, les damos este incentivo del 5% adicional del descuento. Es importante también conocer que, bueno, eh, considerando de que existe lo que nos acaba de mencionar, un 38% de descuento. ¿Desde cuándo y hasta cuándo va a tener vigencia este SOAT? Desde el primero de mayo hasta el 31 de diciembre, porque la vigencia del SOAT 2020 es hasta el 30 de abril, fecha en la que también se debería comprar ya el SOAT, y la vigencia del SOAT 2021 sería a partir del primero de mayo hasta el 31 de diciembre del 2021. El descuento del 38% cumpliendo eh, de quienes vayan a comprarlo ya no más en este mes de abril es solamente para el autotransporte o también se van a ver beneficiados eh, el, el transporte privado, eh, la persona que tenga, el, el ciudadano que tenga su vehículo en casa y que de manera obligatoria necesita el SOAT para poder circular. Es para todos los que tengan una movilidad. Hay que entender que esto no solamente responde a las necesidades de un sector, es un análisis técnico el que se ha hecho para poder favorecer a todas las personas a que adquieran el SOAT bajo estas condiciones que se les está planteando. Y eso se lo ha planteado ayer en la reunión que se ha tenido el autotransporte. Luego de hacer este análisis, ellos han entendido. Es pues verdad que efectivamente se está haciendo los mejores y mayores esfuerzos para tener en cuenta la situación que, en la que todos se han visto afectados por el tema del COVID-19, pero también es una responsabilidad el contar con ese seguro. Imagínate eh, en el caso, por ejemplo, de un omnibus o flota que el 2020 pagaba 3.700 con esta disminución. Del 33% iba a pagar 2.467. Si lo compra hasta antes del 30 de abril, va a tener que pagar 2.294. Estamos hablando de una disminución de 1.406 bolivianos. Sobre eso, imagínate cuánto te cobertura por un accidente: 23.000 bolivianos. Entonces, realmente es pues un, una pensar en no comprar. El SOAT en poner en riesgo a las personas teniendo esta cobertura no es ser responsable Y eso han entendido el, las personas del transporte libre que estaban ayer Con las cuales se ha firmado el acuerdo Porque eh, están viendo esta responsabilidad, este riesgo Además, como te digo, por la cantidad de accidentes y los siniestros Que hemos visto en este trimestre ha sido bastante elevado Y pues ha afectado a bastantes familias de nuestro país se ha podido llegar a un acuerdo con el eh, autotransporte considerando también que el beneficiado tiene que ser el ciudadano de que se está resguardando la salud del boliviano que como usted nos acaba de mencionar eh, ha sufrido los accidentes, se han visto perjudicados y ante ello, ¿quiénes van a ser los encargados de velar porque se respete este acuerdo? En, eh, está la PS, la Autoridad de Pensiones y Seguros. Está obviamente la misma Univida que tiene que hacer un esfuerzo para tratar de comercializar uh, pues, uh, lo más rápido posible y a la mayor cantidad, a más del 80% del parque automotor. Y bueno, también nosotros ¿no? que estamos viendo que estas instituciones cumplan con lo que se ha firmado en el acuerdo. viceministra Ministra, finalmente eh, el mensaje. Para el conductor, para el dueño de la movilidad, del vehículo, de la motocicleta, para que tenga que adquirir. El resto del sector del autotransporte que se sume a este convenio, a esta decisión que han tomado un grupo de, de sus compañeros bastante responsables y también a los que tienen el, el, del sector particular. ¿No es verdad? Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a esta protección y eso es lo que está dando el, el seguro. Esta protección... Frente a cualquier accidente, incidente, siniestro que pueda presentarse para que pueda ser atendido de manera adecuada, porque esto no solo beneficia al accidentado, beneficia al a este siniestro con que va a coberturar. Para eso está el seguro y instamos a toda la población a ventajas hasta el 30 de abril y no quedar descoberturados. Muchísimas gracias por su visita, viceministra. Gracias, un gusto. El gusto ha sido mío. Nada del SOAT para la gestión 2021 que va a tener la validez desde el primero de abril hasta el 31 de diciembre nosotros continuamos con más información así es, tenemos buenos consejos pero también alternativas para usted que sufre de varices, para ello quiero saludar ya a mi